Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les tengo este hermoso arreglo para Easter. Y también les tengo cómo hacer estas almohadas. Eh, usualmente una las consigue a 25 dólares y aquí yo te voy a enseñar cómo hacerla por 10 dólares. Y el arreglito también lo vamos a hacer por 12 dólares. Esta es la que a mí me gustó, yo me fui a Home Goods y la vi, me encantó, estaban súper, súper cara, estaba como en 40 dólares o no sé si estaba mal el, el coso, el, el precio, no sé, pero eso estaba costando. Yo compré estos en Walmart y este conejito mal hecho que me pareció tan lindo lo conseguí en el dólar. Empecé a sacar todas las, las flores de, de sus ramitos porque no iba a usar las otras cosas, solo las cabecitas y con la ayuda de pegamento de silicona las empecé a pegar. Y así vamos a tenerlo aplastado hasta que se pegue bien. Estas me las conseguí en Joan's. Estaban al 50% de descuento y cada una me salió a $5 um, Me gustaron mucho y dije yo con esto puedo hacer las almohadas Porque cuando tú vas y consigues almohadas así de decoración No bajan de $25 y es caro Aquí con la ayuda de mi máquina voy a coser los bordes de los dos lados y después voy a coser la parte de arriba y voy a dejar un espacio para poder poner la, el algodón o el relleno que tú tengas. Yo ya tenía estos rellenos de una almohada que ya no lo estaba usando, que se me había roto el forro y entonces decidí poner el relleno en estas dos almohaditas que hice. También puedes conseguir un pegamento que es para tela, que también es buena y puedes usar para que no tengas que coser. O si no tienes máquina, te puedes ahorrar en ese sentido con esta almohada va a ser diferente con esta sí voy a coser a mano porque si te diste cuenta abajo tiene un, un terminado diferente que si es que yo cosía con la máquina se iba a ver lo cosido una línea y yo no quería eso entonces con la aguja yo lo fui cosiendo pero por la parte de adentro no estaba haciendo que la aguja se me salga hacia el lado del azul Te invito a que te suscribas a mi canal, prendas la campanita, muchas gracias por estar viendo el video hasta el final y espero que te gusten los resultados y lo trates. Aquí en mi canal vas a ver cómo yo ahorro dinero, reuso cosas o busco ideas y me las inspiro. Cuídense mucho, no olviden darle like, bye bye.